Bien amigos, vamos a charlar un poquito con el Galgo, ¿eh? con el Galgo Pernilla, con Marianito, quien queremos mucho. Eh, y bueno, nos pone contento su gran actuación que tuvo este fin de semana en Altagracia, donde todo es nuevo para él con este TC2000. ¿Cómo andas Mariano? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, bien, muy bien. Ahora disfrutando un poco más. <risa> Se relajó. Está más relajado ahora? <risa> exacto, exacto. Bueno, contanos un poquito cómo fueron estas dos carreras dentro del TC2000 el fin de semana. ¿Todo nuevo para vos? <risa> Sí, tal cual, muy nuevo. Si bien había corrido una carrera el año pasado con el Fiat, eh, era totalmente nuevo en, en un equipo tan profesional como, como fue, que yo ya lo sabía por, el, por acompañar a Leo, pero nunca lo había vivido en carne propia. Así que fue espectacular en todo sentido, por, en, en lo deportivo, por, por tener un auto muy súper competitivo. Eh, eh, todo el, el Action Energy Sport que te trata muy muy bien y te hace sentir un profesional del automovilismo y aparte de disfrutarlo en familia con Tiago y Leo en la misma estructura si bien Tiago es otra categoría estamos bajo, bajo la misma estructura y, y, y estábamos todo el día juntos adentro de los boxes y compartiendo un montón de cosas eso te iba a decir qué lindo debe ser estar compartiendo claro, con la familia el fin no. de semana no es otro aparte de compartir la pasión que ustedes vienen corriendo hace mucho tiempo pero muchas veces no estaban juntos el mismo fin de semana con Leo y bueno, y ahora agregado, claro. Tiago, también. Sí, tal cual, aparte en la otra categoría eh, que, que, competimos, que compartimos pistas eh, con Leo, estamos en boxes diferentes y entonces prácticamente claro. durante las actividades de, de, de, de pruebas y clasificación casi que no nos vemos. Eh, en esta ocasión estábamos, cada vez que bajábamos del auto íbamos juntos a ver datos, a ver cámaras, a ver un montón de cosas. Maravilloso. Bueno, y también sabemos que tenés ese combustible, la familia ahí con vos compartiendo, y tenés otra gran pasión. Uno nunca deja de ser futbolista, y nos gustaría saber, sí. de tu yo futbolista, de esa dimensión de Mariano, ¿qué usás en la pista cuando te subís al auto ahí, agarrás el volante? ¿Qué te viene del futbolista? ¿Qué se usa del futbolista en ese momento? En la parte deportiva, nada. Eh, en la parte mental sí, porque te ayuda a manejar mucho el, el, el miedo, por llamarla de alguna manera. Son nervios, esa ansiedad, ¿no? Eh, que en definitiva eh, termina siendo un poco de miedo al... El, el ser humano en sí tiene mucho miedo al fracaso eh, y, y, y trata de hacerlo lo mejor posible. Y, y bueno, ese, ese nervio, esa ansiedad que te genera el deporte de alto de alta competencia, sí que el fútbol... El haber practicado fútbol al nivel que lo practiqué me ayudó un montón, porque me da mucha tranquilidad y, y lo puedo manejar bien. ¿Qué te Representó a España en un mundial. Claro. Se que no puedo parar de reírme cuando contás la anécdota, cuando lo, que, lo encaraste a Messi <risa> para marcarlo, se cagó todo, como ese momento de buenísimo. Sí, sí, tal cual, está buenísima. Quedó buena, la conté así en un asado, pero quedó muy buena. Sí, muy informal, muy linda. Peor de Messi, la peor perdíamos. 3 a 1, 4 a 1, no sé, en el Calderón y la paró en mitad de cancha. Él se quedó parado, pero parado, parado totalmente, literalmente, no es que se congeló. Esperando que sí. sí Él me no me que y no se la Y yo estaba a 7-8 metros, digo, se cagó todo. Y bueno, voy. <risa> más de compromiso que yo Una foto, una foto, ¿verdad? No sé qué me hizo. No sé qué no me sé. hizo. casa. Estaban invertidos, rato. Llegué a casa y me no, decía, no, señora, pues... ¿qué te dice ¿Qué sé yo? Decime vos que lo viste por tele. Te juro que no sé. Vos viste que todo ¿qué te dicen todos? Messi arranca para adentro. Bueno, yo fui a tapar que arrancaba para adentro. No arrancó para adentro. No sé qué me hizo. No sé qué no me sé. hizo. No sé. No sé, qué sé yo. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué, eso? ¿Me Hizo la lengua de vaca, más la del filulete y toda. <risa> toda el mundo, todo Pero con Mariano. Se, se le escapó a Mariano, la metió al 6, al 2. Y no sé por qué le pegó al travesaño, no fue gol esa jugada, pero menos mal. Bueno, Marianito, queríamos tomar contacto con vos, felicitarte ¿eh? por este gran presente que estás viviendo vos. Bueno, leo ni hablar, así que bueno, a seguir metiéndole sí. y trabajando en el automovilismo. Tu otra pasión. Y un beso bueno. grande a Tano Pernilla, eh, a don Vicente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias un saludo muy grande a toda la familia Campeones y la familia y que Saben que les tenemos un cariño muy grande. Ahí está. Gracias, gracias Mariano, Mariano Un placer. Grande. Hasta luego.